Coordinadora del Bienestar Social, Marta Lucía Rocha Padilla. Bienvenida a nuestro canal de Pavo Roca TV, igualmente para CNC y A todos los televidentes, seguidores en nuestras redes sociales. Le presentamos pues, las palabras aquí de eh, esta gran profesional que hace parte de la institución, gran institución Uniminuto. Así que bienvenida. Cuéntenos, eh, Marta Lucía, como coordinadora, cuál es el trabajo y la bienvenida, pues lógicamente que le dio esta mañana. ...a todos los comunicadores sociales... ...que han estado esperando... ...esta oportunidad para tener... ...o profe, profesionalizarse a través de, de... ...una certificación, ¿cierto? Un diploma. Ok, bueno... ...muchas gracias eh, por esta invitación... ...muchas gracias... ...a los televidentes... ...a quienes nos están escuchando... ...desde la Universidad Minuto de Dios... ...para nosotros es un, una gran... ...importancia contar con este convenio... Eh, ...con nuestro gobernador para nuestros estudiantes, para formarlos como periodistas que son empíricos y la idea es pues tener ahora su título y desde la coordinación de bienestar organizamos una bienvenida, el acompañamiento, la idea es brindar actividades, eventos y servicios para nuestros estudiantes para contribuir a esa formación integral para que no vayan a desertar del proceso que hoy inician, que cuentan con todo nuestro apoyo, el apoyo de toda la universidad y pues el, el de la coordinación de bienestar institucional y pastoral. Eh, Marta Lucía, creo que esta es una experiencia única, importante, ¿cierto? Claro que sí, es nuestro primer grupo selecto que vamos a tener y le vamos a, tener, a poner todas las ganas, todo el empeño para eh, contribuirles a ustedes para que obtengan ese título. Entonces, de verdad, es un orgullo para nosotros contar con estas personas ...que ya tienen una gran experiencia y que seguramente vamos a aprender de ustedes también. Eso me gustó cuando estaba aquí en el aula, escuchándolos a los profesionales... ...decían, ustedes ya como profesionales en su labor desde hace muchos años, empíricos... ...tienen mucha experiencia, pero ustedes también nos van a ayudar y nosotros les vamos a comunicar. Claro que sí, yo creo que la experiencia que ustedes tienen... ...nos van a aportar a mu muchísimo a nosotros para los estudiantes que también vienen atrás y que vamos a formar. Entonces, esto es un conocimiento de aquí para allá y de allá para acá. y ¿Cuál es el llamado que le hace a los futuros eh, periodistas que pronto quedaron por fuera, que vienen posteriormente... ...van a continuar con ese programa? Esa es la idea. La idea es continuar con el programa, la idea es que ustedes que no están en este momento con nosotros, que vengan a la Universidad Minuto de Dios, que aprovechen estos espacios que la Universidad les brinda a ustedes para poderse formar. Es un, es un triunfo para ustedes y para sus familias y, ¿por qué no?, para nuestro municipio y para el departamento. Claro que sí. Muchas gracias, Marta Lucía. Con todo gusto y bienvenidos a la Universidad Minuto de Dios. El doctor Ricardo, Luz, para CNC Televisión, favor, Roca TV. Gracias por estar aquí en la Uniminuto con los... Profesionales empíricos, por decirlo así Y esta oportunidad que le ha llegado a muchos que han estado esperando Esa oportunidad que no ha podido lograrlo Cuéntenos sobre ese programa, los ibarreños, los televidentes ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el propósito? Y bueno, esperamos de que baja estos más de 100 eh, profesionales que están aquí empíricos Puedan lograr tener ese título Bueno, no son profesionales empíricos, son empíricos que quieren ser profesionales Eso es importante, yo creo que es importante porque porque aquí viene personas de viejas data en el, en, en el ejercicio de la comunicación. Hoy la comunicación ha evolucionado del radio, de la prensa escrita, a todo el tema digital. Creo que es una bonita oportunidad para que ustedes se modernicen, para que ustedes se pongan en sintonía con la comunicación hoy, que tiene que ver a nivel, a nivel de medios de comunicación modernos. Lo otro... Tiene que ver también con la formación en la parte científica, en la parte filosófica, que es tan importante para poder tener una mayor objetividad en los procesos de comunicación. Pero también es importante porque es un proyecto de vida para cada uno de ustedes, tener su título profesional. Les contaba en el aula sobre acerca de los procesos, la inversión que ha hecho el esfuerzo, de la gobernación del Tolima y en cabeza suya. Cuéntenos a los estudiantes cómo es esa inversión. Bueno, son cerca de 200 millones de pesos cada semestre en la formación de ustedes, de 240 eh, periodistas empíricos, pero también hoy estamos formando cerca de 29, 28 mil, 29 ,000 jóvenes en gratuidad educativa en la Universidad del Tolima y y Conservatorio. Cada año nos cuesta, o le cuesta al departamento, 30 mil millones de pesos. Tenemos garantizado hasta 2023, pero ¿qué estamos haciendo de bueno? Que es revolucionario en Colombia. A través de la política pública que estamos construyendo con la Secretaría y la mayoría de a la Asamblea, vamos a garantizar y a dejar amarrado para que el próximo gobierno departamental, gobernador, gobernadora y los próximos que vengan tengan la obligatoriedad de sostenerse esta, esta gratuidad educativa, que es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes de los sectores más vulnerables puedan tener un título profesional, un proyecto de vida. Bueno, esperamos, el gobernador, estar ahí. En la entrega de ese título Bueno, yo les dije hoy, como buen papá Vendré cada semestre a mirar, espero cero deserción Y como buen papá Espero que en el 2022 cuando terminen sus materias Algunos ya tengan su trabajo de grado Y yo poder desde la gobernación del departamento Financiar una especialización Y dejarlos profesionales especializados Entonces ya depende de ustedes Bueno, muchas gracias, gobernador eh, Yo soy Leonardo Sánchez Vanejas Soy comunicador social soy especialista en Educación cultural y Política, Máster en Comunicación Social, eh, y Política y estoy haciendo trabajo de en el Magister de Educación Soy el coordinador del programa, soy colega de ustedes, soy amigo de ustedes eh, digamos que de parte de la universidad y de parte de este programa muy contento porque eh, todo el bagaje, toda la experiencia y la experiencia que ustedes traen en el periodismo nos va a enriquecer y la idea es que nosotros, digamos que el conocimiento, la teoría, que como, digamos así, como académicos tenemos, la vamos a compartir con ustedes, con ustedes, entonces les quiero es que ustedes se formen, obtengan el título y nosotros también podamos enriquecernos de ustedes, ¿listo? Entonces yo los voy a dejar aquí, con el área de bienestar, con la doctora Baza Rocha y con los compañeros de bienestar, para que arranquemos este proceso y yo me voy a dirigir a las aulas para comenzar también el proceso con el resto de compañeros. Entonces, bienvenidos, que estén bien, ojalá que se sientan bien el día de hoy, permiso. Bueno, Sí. ¿Cómo sí. Vamos a dar inicio con las 8 y 30 de la mañana, porque como lo decía el coordinador al programa, hoy va a ser un día bastante extenso en conocimientos, en actividad, entonces debemos de ser muy puntuales con él. Me permito preguntarles, mi nombre es Camila Ranillo, hago parte de la de Bernardes como lo mencionaba el coordinador de Leonardo Sánchez. Soy psicóloga y el día de hoy los estaré también acompañando en este proyecto. Para la Corporación Universitaria que está de Dios es un honor, es un placer poder contar hoy con ustedes en este espacio y adicionalmente del Instituto que está en esta rama. Este es un proyecto muy bonito y nos sentimos muy, muy fortunados de poder también hacer parte de este proyecto. La Corporación Universitaria que está en el mundo de Dios tiene un pueblo y él poder contribuir a la sociedad y estamos seguros que con el aporte, el conocimiento y la experiencia de cada uno de ustedes vamos a poder salir y vamos a poder seguir continuando con, con nuestra misión nosotros somos una institución de eh, inspiración cristiana con sello católico y es por eso que en este momento quiero darle paso a nuestro papel el padre Oscar Oscar eh, Respetamos cualquier edición de hoy sin embargo, queremos mantener vivos nuestros principios. Por eso, el Padre Oscar se encuentra con nosotros el día de hoy en esta actividad y eh, es la persona que siempre da el a cada uno en este evento, un de nuestros eventos, actividades sociales. Padre Óscar, ¿no? ¿Sí? bienvenido. Buenos días. Ya alegría tener un público tan selecto, ¿cierto? Y con tanta experticia que ya manejan ustedes con todo lo de los medios de comunicación. Soy el padre Oscar Otterra Perea, sacerdote diocesano. Tengo seis años de estar laborando con la Universidad del Mundo de Dios y trabajo en la parroquia San Vicente de Paul del Barrio de la Viota y que por allá bienvenidos cuando soliciten o necesiten algún servicio el artículo 19 de la constitución colombiana de nuestra Carta Magna dice que Colombia es un país en el fondo pluralista es decir, todas las religiones tienen los mismos derechos por lo tanto Colombia y la institución uniminuto respetamos profundamente las leyes cierto, y por eso aunque somos Universidad de Inspiración Cristiana con sello Consejo Católico no le imponemos a nadie el catolicismo pero sí presentamos a Jesús como modelo para darle sentido a la vida pero cada quien hace su experiencia desde su propio culto pero estamos abiertos a apoyar la parte espiritual porque hablamos de formación integral y el concepto de formación integral no puede ser una cocina de uno si a mí hablan de formación integral deberían también hablarse de la espiritualidad porque es un área del ser humano por eso yo les quiero presentar rápidamente Hacerles una, una introducción rapidísima Para que ustedes queden con una idea De qué es un minuto Y así no nos pase lo de la vivienda Su dinero puede estar en lugar equivocado Se acuerdan muy bien de esa propaganda Entonces, miren ustedes El tema siempre va a ser la identidad institucional Siempre es muy importante que cuando entramos a una institución Sepamos cuál es la identidad de la institución porque cuando no sabemos esos rasgos comunes que definen una institución pues nosotros podríamos ir por un lado y la institución por otro y desde que ustedes entren a esta institución que ya hacen parte de esta familia entonces a ustedes les va pasando de los curas y cuando un cura, uno se hace cura, la gente no dice el cura sino la iglesia cuando ustedes al entrar a un diminuto, inmediatamente van a decir, mira, allá va un diminuto. Uno de un uniforme de un diminuto, sea de administrativo, de estudiante, allá va un diminuto, no dice de estudiante en un diminuto. Es decir, hay una marca, y esa marca la, lo lleva uno para donde uno, para donde uno vaya. Por lo tanto, la identidad es fundamental. La identidad, saber cuáles son los principios de un diminuto para que podamos también vivirlos y practicarlos. Y de esa manera conocer cuál es, qué es nuestra institución. ¿Seguimos? Rápidamente el concepto de universidad. Mire, la gente habla de universidad. Una escucha por a la universidad. Vengo a la universidad. Salí de la universidad. Estuve en la universidad. El profesor me habla de la universidad. Como en este tiempo en la iglesia. dice, felices Pascua, felices Pascua. Y uno le pregunta, oye, ¿qué es Pascua? No sé, pero felices Pascua, Feliz Navidad, ven, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, oye, ¿qué es Navidad? No sé, pero Feliz Navidad, lo mismo, hablamos de ese término, ¿para qué hablamos ese término? Pero universidad se compone de dos palabras, unidad en medio de la diversidad, eso significa universidad Unidad en medio de la diversidad, por lo tanto la universidad es todo espacio que se propicia para que en medio de la diversidad podamos llegar a puntos de encuentro y por eso universidad literalmente significa unidad en medio de la diversidad y si, si miramos un poco acá bueno, están los conceptos en este momento no me interesa tratarlos podemos pasar seguimos miren, algo interesante cuando uno mira el concepto de universidad uno se tiene que remitir a la edad media en la edad media la iglesia tenía tres tipos de escuela palaciales, catedralicias y monacales, esas escuelas al ir evolucionando se llegó luego al concepto y a la estructura y a la realidad de la universidad las escuelas palaciales las que quedaban al pie de los palacios reales, las monacales las que quedaban al pie de los monos o monasterios y las catedralicias las que quedaban al pie de las catedrales esas escuelas impartían una malla curricular que era filosofía y teología Que en la Edad Media al principio era la Sagrada Escritura, recordémoslo bien Y entonces, pero con el tiempo evolucionó el concepto Y en, el, en la malla curricular entraron ya las, las áreas liberales y las áreas humanísticas Y entonces se amplió la malla curricular y ya pasa a llamarse universidad claro, evidentemente cualquiera de ustedes me pueda comentar una, una, darme un devenir histórico más amplio yo no voy a hablar de, ahorita de forma amplia pero estoy más o menos dándoles puntos para que nos quede claro un poco este tema la iglesia católica en el código de derecho canónico como ven ahí en el la nomenclatura, tiene tres tipos de universidad los tres tipos de universidad de la iglesia católica ahí están clarísimos universidades pontificias en Colombia hay universidades pontificias Universidad, por ejemplo, la Javeriana Es una universidad pontificia Y ahí está la explicación Es decir, está aprobada por la Santa Sede Pero evidentemente si vamos descendiendo Encontramos universidades con título católica La Universidad Católica del Norte, la de Oriente, etc. Y ahí están las características Y la tercera tipología de universidad Es la inspiración cristiana Con sello católico Uno podría preguntarse a cuál de esas tres tipo de universidad pertenece a Uniminuto evidentemente Uniminuto pertenece a una universidad de sello de inspiración cristiana con sello católico y donde recibe el tema es que dice que es está basada o, sea, o sigue en la autoridad del fundador, ¿Quién es el fundador de la obra Minuto de Dios el famosísimo padre Rafael García Herrero, o sea que la universidad Uniminuto siendo de inspiración cristiana con sello católico tiene una materia, un curso que se llama Cátedra Minuto de Dios, donde se ve el pensamiento y obra del padre Rafael García Reyes. Que incluso hasta sin ser uno creyente, uno admiraría a ese tipo. Porque es un visionario y un hombre que le ha aport, aportado mucho a Colombia. La obra Minuto de Dios es mucho lo que le aporta a Colombia. O sea que uno, sin necesidad de creer en Dios, uno admira a las personas también por todo lo que le pueden aportar al progreso del país. Pero Rafael García Menos evidentemente es sacerdote católico. Por lo tanto, hay que también mencionar que su gracias a su sacerdocio, pues, enriqueció y exploró todo ese amor por la humanidad. Inspiración cristiana, consejo católico, la Universidad Minuto de Dios. ¿Seguimos? Aquí nos damos cuenta que esas universidades, las que dirige la iglesia o las que tienen el sello de la iglesia, tienen estos... Estas luces o siguen estas directrices Buscarla en un universitario minuto de Dios Y claro, si usted me pregunta que la recite Pues me van a coger que fuera de base Porque yo no la puedo recitar de memoria toda Pero yo sí me sé los tres verbos principales Pero los voy a volver a Ofrecer, formar y contribuir Que uno tenga esos verbos en la cabeza Al menos ya ahí salva la misión pero miren cómo empieza, el cabezote de la misión universitaria de esta universidad empieza diciendo que la universidad está inspirada en cuatro columnas El Evangelio, que no es el libro en sí, sino Jesucristo El pensamiento social de la Iglesia Todo lo que la Iglesia ha dicho en dos años en el sector social Y ustedes que manejan los medios son expertos y saben del tema de lo de la Iglesia cuánto la Iglesia ha hablado, los papas de la paz este papa que tenemos hablado de la ecología, de la casa común, etcétera, etcétera, etcétera. Los 2000 años sobre el tejido social en la iglesia, en la iglesia hablando de eso. La espiritualidad autista, que tiene, tiene que ver con San Juan Eudes, que ya vamos a ver quién es, y el carisma minuto de Dios, que es la obra minuto de Dios. Esas cuatro columnas, miren cómo se aterrizan. Ofrecer educación superior de calidad, de alta calidad, con opción preferencial la iglesia siempre va a tener los ojos de opción preferencial a los más pobres segundo, formar excelentes seres humanos y luego profesionales competentes yo siempre he dicho que de la misión esta segunda me parece trascendental eso no está ahí colocado a la loja, perdónenme la expresión eso tiene un sentido, una intención la, la misión inicia diciendo en ese parágrafo segundo que primero hay que sacar excelentes seres humanos y luego sí profesionales. Esa es la gran desgracia en la educación. En la educación uno quiere elegir por un título, pero como persona, y se lo digo porque como sacerdote de las comunidades donde he trabajado vulnerables, como las delicias que también es un parroquias allá, allá las delicias, me dijo una señora un día padre, fui al médico y, y saludé al médico. Y ni siquiera me miró y ni siquiera me dijo buenos días padre y dice que el médico Esa es la gente, la gente reclama que el que está estudiado sea más sencillo Nosotros no podemos ser arrogantes con el conocimiento, ni con los títulos Nosotros debemos marcar huella siendo excelentes personas, que empieza saludando La excelencia humana empieza por el saludo y por llamar al otro por el nombre aquí en esa universidad he aprendido algo simpático uno va por ahí y encuentra en los pasillos ¡Hola Marica! ¿Cómo está Marica? ¿Bien Marica? Entonces dije yo, oiga yo no sabía que los curas cuando bautizamos decíamos yo te bautizo Marica en el nombre del Padre yo, no sabía que ese fue el nombre que les dio el pila. oiga ese nombre, ¿no? también un día me asusté y dije que tal que un día me digan ¡Venga Marica para acá! venga. oiga no la excelencia humana empieza por llamar al otro por el nombre, no por el aporte, por el nombre. Ahí está la dignidad humana de ponerlo. Por eso acá en este segundo parágrafo dice, formar excelentes seres humanos, que uno se destaque por ser un buen ser humano. Por encima de doctorados, postdoctorados. Queremos que, que de verdad se hagan realidad para que bajen los niveles de producción. Y eso es lo se logra también desde una buena formación porque mira dice que los profesionales de un minuto contribuyan a la transformación social seguimos el modelo miren el modelo del cristianismo del cristianismo ¿sí? porque es que el cristianismo en el cristianismo está el cristianismo evangélico y el cristianismo católico el cristianismo tiene como modelo a nuestro señor jesucristo cuáles fueron las dos novedades o, ¿Cuáles fueron las dos, las dos estrategias que Jesús puso en su modelo? El amor y el servicio Cualquiera de ustedes me dice Sabe, Pero el amor es viejo, antes de Jesús el amor que existía Claro, eso es verdad Y el servicio también Lo que pasa es que Jesús le dio un tinte nuevo Amense unos a otros como yo los he amado Parece ser que Jesús dice que hay, desde él hay una forma distinta Cuando uno revisa las Escrituras el amor de Jesucristo llega hasta el sacrificio. No hay amor más grande que el que es capaz de dar la vida por otro. Ahí está el tinte de Jesucristo, ahí está la diferencia de Jesucristo. El ser capaz de amar hasta el extremo, es decir, hasta llegar a dar la vida por otro. Y eso lo hizo Jesús en la cruz. Cuidado que es cuando esta reta. No hay amor más grande que el que es capaz de dar la vida por otro. Lo sintetizó Jesús, lo comprobó, lo hizo, lo puso en práctica así, muriendo en la cruz. Por eso el amor en Cristo, cuando Cristo, dice, hablen unos a vosotros, la novedad de Cristo es el sacrificio. Es decir, al punto de dar la vida por otro. Y ustedes sí que lo saben hacer seguramente como padres, como madres y como hijos. Son capaces de desgastarse como líderes el ser capaz de gastar una vida por el bienestar de otro, ahí está el sacrificio de Cristo respecto al amor y el servicio Cristo lo demostró de una manera muy práctica en el tiempo de Jesús eran los discípulos los que le lavaban los pies al maestro Jesús rompe esa estructura de poder y muestra que el maestro le lava los pies a los discípulos ese es el servicio la capacidad de darse más allá de rótulos la capacidad de entregarse más allá de títulos, el servir generosamente. Por eso García Reos tiene una frase que nosotros mucho la podemos haber oído, la tenemos, que nadie se quede sin servir. Va en sintonía con lo que dijo Jesús. Entonces ahí tenemos al maestro de Nazaret, al carpintero de Galilea, al que nos enseñó con su modelo de vida a vivir de una manera distinta, a través del amor y del servicio. Vamos a pasar. Bueno, esta es la selfie de Jesús. ¿no? Aquí están los principios de la, doctrina, de la doctrina social, que son guía también en el tejido social, de todos los, de algún modo los manejamos, pero no solo manejarlos, sino practicarlos pues, también, ¿cierto? Para revolucionar socialmente el país. ¿Seguimos? Aquí tenemos las selfies, miren, esta es una selfie del año 1600 y pico. En ese tiempo no era como hoy que uno le dice en la y uno le muestra los dientes. En ese tiempo era el que se pues, tuviera más serio. Este es San Juan Eudes. San Juan Eudes es el famoso fundador de la Congregación de Jesús y María de Francia, sacerdote francés. Cuando la Congregación de Jesús y María se extiende por el mundo, llega a Colombia y a esa Congregación de Jesús y María que forma sacerdotes, deja la que entra el muchachito de 17 años llamado Rafael García Rey y entra a esa congregación y por eso se vuelve cuando se ordena sacerdotes a estos hombres que pertenecen a esta congregación de San Juan Eudes congregación de Jesús y María se le llama padres eudistas entonces, por precisamente porque vienen del seguimiento y de la formación de San Juan Eudes sacerdote francés, siempre tiene un corazón en la mano porque se le llama el apóstol de los sagrados corazones profundizó mucho en el amor de Dios a través del corazón de Jesús y María Miren, las selfies de nuestro querido padre Rafael García, herrero, sacerdote cucuteño, de padre militar, de madre una mujer piadosa, un hombre políglota, educador, cuando daba clases en los seminarios, daba clases de griego, latín y hebreo, o se manejaba muy bien esos idiomas en su contexto histórico y gramatical. Y entonces este hombre, hace una gran hazaña en Colombia y él funda unos, unos eventos muy reconocidos y que aportan mucho a la dignidad el Banquete del Millón, tan conocido dicen los que saben que es la cena más cara del mundo pero con el objetivo más noble y de ahí también funda el famoso programa Minuto de Dios que primero fue radial y luego pasó a la tele y sea, es uno de los programas más antiguos de la televisión colombiana que nosotros muchos hemos visto en ese programa que hoy en día el padre Diego Jaramillo es el que lo sigue. Como unos, ahí están los, las fechas en las que se fundaron las corporaciones, pero también hitos de gran, de gran historia en Colombia, que precisamente a Colombia le han aportado en demasía. ¿sale? Miren, los principios que rigen a Uniminuto. esos principios los debemos tatuar en el corazón. No solo por un Uniminuto, por la vida. Una persona humanista cristiana Es la que respeta a todo ser humano Porque la considera con dignidad Y la considera como hijo de Dios Una persona con ética Coherencia entre lo que decimos, hacemos, pensamos y sentimos Espíritu de servicio, generosidad de dar Desgastarnos Excelencia humana Lo que hablábamos ahorita Y ahí vemos los demás principios Que podemos desarrollar Vamos a terminar, si les parece, nos ponemos de pie un momentico y hacemos la oración con la que siempre iniciamos cualquier evento, pero insisto, respetando a quien sea de otra experiencia espiritual, no olvidemos que Dios siempre nos acompaña a todos, y si hay alguien que no cree en Dios, bienvenido, que nadie está obligado a creer en Dios tampoco, ¿Qué tal si cerramos un momento los ojos y le pedimos algo en Dios. Que desde esa experiencia que usted hace el amor de Dios le bendiga y acompañe. Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida, te agradecemos por tantas formas de existencia en el universo, no solo en la Tierra. Gracias por la ración de oxígeno que tomo para que mis células se mantengan vivas. Gracias por la porción de agua y de alimentos que llega a mi mesa. Gracias por las habilidades, talentos, competencias, destrezas que me has dado para mantenerme en el medio en el que trabajo, bendito sea Señor por mi voz, es un instrumento poderoso para ayudar a otros, te alabamos y te bendecimos por este día, amén, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén. Dios los bendiga y bienvenidos. Amén, gracias inicial es importante conocer el lugar al cual llegamos el padre lo hizo muy bien para describir nuestra de raíces y el nacimiento de la corporación universitaria en a mundo de cuando nosotros conocemos el lugar al que llegamos y cuando nosotros conocemos lo que vamos a emprender y lo que vamos a hacer eh, se genera algo que se llama sentido de pertenencia y es fundamental en la vida tener este sentido de pertenencia la por las personas por las cosas, eh, por los lugares. Y esto nos, nos, ¿sí? este nos va a permitir tener una motivación. Esto nos va a permitir avanzar a pesar de las dificultades y los esfuerzos Y es por eso que en este momento quiero darle paso a la doctora Marta Lucía Rocha Padilla, coordinadora del área de bienestar institucional y pastoral, quien nos va a contar eh, de algunos aspectos generales eh, que han. Aparte de la cadena, y ustedes llegan a un lugar donde el discurso inicial es académico, pero adicionalmente viene algo que es transversal y es el, el fortalecimiento del ser que es necesario en la vida de cada uno de nosotros. Doctora Mata, bienvenida. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Un poquito ansiosos? Super, ah bueno. Eh, Tenemos estudiantes de municipios. De Guamo, qué bien. De Santaña, purificación, ausencia por mi pueblo. Yo soy de purificación. De, de mérida, qué bien. Atarado, comida, de Danilo. bueno y pues de la red, bueno de todos los municipios, muchísimas gracias a ustedes, con el perdón de ustedes me voy a quitar el tapabocas y conservo la distancia, bueno, para nosotros pues es un orgullo contar con un grupo selecto como ustedes, como lo decía el padre Oscar inicialmente, bienvenidos a la universidad, gracias por elegir a un minuto para su formación profesional, de verdad que es muy enriquecedor contar con personas con ustedes que ya cuentan con una gran experiencia y que seguramente nos van a enseñar a nosotros muchísimas cosas y pues van a aprender de nosotros otros eh, Bueno, ya vieron con el Padre Oscar parte de la identidad adicional lamentablemente el tiempo es muy corto porque como les decía Camila van a tener hoy un acercamiento ya con las aulas virtuales que es una herramienta fundamental que ustedes van a tener para su formación académica entonces pues no tenemos mucho tiempo porque queremos que aprovechen más este espacio les voy a contar así muy rápidamente de esta vez Un minuto llega eh, un minuto en el 2011 abren el semestre con 192 estudiantes de pregrado y actualmente contamos cerca de 7 mil estudiantes del 2011 a hoy ya hemos graduado eh, entre 2.000 y 2.500 estudiantes de programas de pregrado eh, contamos, esta es una vicerrectoría la cual cuenta con estudiantes en diferentes municipios tenemos estudiantes en Lérida, tenemos estudiantes en Mariquita en Líbano, en Fresno, en Dorada y en Puerto Boyacá entonces eh, nuestros programas llegan hasta estos estudiantes la idea es que un minuto llega a aquellos lugares más alejados para formar a nuestros estudiantes académicamente. ¿Quién es nuestra en, Bueno, a nivel el nacional, el rector de la universidad es el padre Jaro Castilla de Bosch y en nuestra vicerrectoría es la doctora María Isabel Peña Garzón. Ella es nuestra vicerrectora para toda la vicerrectoría. Y ustedes van a estar adscritos al Programa de Comunicación Social, que nuestro coordinador es Leonardo, quien los saluda ahorita y que más adelante pues, van a tener mucho acercamiento con él. Y en esta coordinación pues, van a estar todos los profesores que van a hacer ese acompañamiento en, en su proceso de formación. Eh, ahorita pues, pues, terminan conmigo, luego pasamos a Sala de Sistemas una vez que terminemos el proceso en sala de sistemas, va a haber un refrigerio y luego pasan a unos salones donde van a estar con algunos de los profesores que ustedes van a hacer su proceso y luego van a, hacer, eh, van a contestar creo que como una financiera, administrativa y está la unidad de bienestar institucional que es la que direcciono yo. Yo vengo trabajando con mi minuto desde el 2010 y 2011 en la sede de Elegria y del 2012 a la fecha en esta acá en en la misma coordinación de bienestar. ¿Qué hace bienestar para ustedes que es importante que tengan eh, también ese conocimiento? Bienestar cuenta con siete componentes. Ustedes dirán, bueno, vale, pero nosotros cómo vamos a hacer. Ya tenemos las estrategias para llegar hasta ustedes. Y Camila les decía, no vienen solo a recibir su formación académica, sino que también nosotros contribuimos a esa formación integral de ustedes y es importante también que el bienestar no es exclusivamente para ustedes como estudiantes sino también para sus familias, el bienestar está extendido para compartirlo con las familias de ustedes entonces los componentes del bienestar son el eh, pastoral, que ustedes ya vieron ahorita con el padre Oscar el padre Oscar viene trabajando con nosotros hace más de cinco años y además toda la parte sacramental entonces aquí eh, se celebran los bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios hay unos grupos de pastoral, hay unos vestidos espirituales, hay todo el tema de identidad misionática con el padre Oscar trabaja una auxiliar que es Jefferson y también hacen una actividad muy constante que es la visita por las aulas virtuales donde hacen el minuto de Dios, seguramente algunos de ustedes tiene una necesidad muy sentida Hablan con el padre y el padre pues ora por esta necesidad junto con ustedes. Si alguno tiene un familiar en el hospital, en alguna clínica, hablan con el padre y pues el padre hace el acompañamiento pertinente. Yo les voy a hablar cosas muy generales por el tiempo porque realmente son muchas las actividades, eventos y servicios que tenemos para los estudiantes. Hay otro componente que es el de salud, en el área de la salud tenemos a un enfermero, Sergio está por acá, quiero que conozcan a Sergio. Sergio también ingresa a las aulas, hace las pausas activas, Sergio es nuestro enfermero, seguramente ya para el próximo semestre vamos a tener más enfermeros, porque la idea pues, es poder cubrir a todos nuestros estudiantes como estudiantes tienen una póliza estudiantil la cual les cubre cualquier accidente dentro o fuera de la universidad las 24 horas del día, el, si de pronto el estudiante fallece pues por alguna eh, circunstancia la póliza cubre un porcentaje a sus familiares los cuales nosotros pues de entramos en contacto con la familia para hacer todo lo que se requiere. Entonces Tercio es nuestro enfermero que en cualquier momento los va a visitar también. Está el componente de desarrollo humano. En desarrollo humano me acompaña una psicóloga que es Leigh Vigilet. Seguramente va a tener mucho acercamiento con ustedes también porque allí se trabajan unos talleres que contribuyen a esa formación integral de ustedes. Ella es psicóloga, Leigh Vigilet y trabaja en talleres como comunicación asertiva talleres de resolución de conflicto y hay un taller muy importante que es el de normas APA quizás algunos de ustedes las manejan quizás algunos no las manejan también pero los profesores sí van a exigir los trabajos en normas APA entonces, ¿cómo es eso? ¿cómo lo hago? no se me asusten de verdad que no se me asusten porque para eso estamos nosotros para entonces, y asesoría psicológica Mire, el mito de psicólogo, eso ya lo tenemos que quitar totalmente. Entonces con red, eh, también hacemos el, el tema de asesoría psicológica y la asesoría psicológica es para ustedes, para su esposa, para su esposo, para su hijo, porque resulta que en su formación académica necesitamos ese apoyo familiar, esa red familiar. Y en algunos momentos es un poco débil en los estudiantes y esto afecta a su formación. Eh, académica, entonces con la Ginel hacemos ese, ese acompañamiento psicológico, y no solo individual, sino también lo hacemos de forma grupal, quizás algún eh, grupo de estudiantes requiere esa asesoría algún taller, el pararse bueno, ustedes son periodistas realmente ya han vencido mucho el temor de, de pararse a hablar en público, y es algo que también trabajamos en estar en este componente, gracias Ginel. Bueno, está el componente eh, de deporte en deporte tenemos una profesional es la profesora Vicky Villa con Vicky eh, se trabajan eh, todas las disciplinas de Sala, voleibol basquetbol eh, y, y, y, y, y, y... y... y también se trabajan algunas actividades recreativas como caminatas ecológicas, ciclopaseos todo esto es combinado con la vice-rectora, con la coordinadora eh, administrativa y financiera y con todas las unidades que les corresponden, pues para que todas las actividades salgan del interno. a nivel nacional cada dos años hace un encuentro deportivo donde reúne alrededor de 500 a 1000 estudiantes en las diferentes sedes del país, por lo general siempre hemos participado y eh, pues la idea es que si alguno de los que está aquí presentes quiere o tiene esas habilidades unirse a los grupos, lo pueden hacer, ubican a la profesora Vicky para iniciar su proceso de formación gracias profe Vicky eh, tenemos el otro componente de centro de Cultura en Cultura tenemos dos profesionales Daniela es una niña que trabaja todo el tema de teatro, de expresión corporal y está el profesor eh, Luis Veloya, Luis Felipe Veloya, quien maneja el tema de música, el tema de percusión, bueno, todo, todo el tema que tiene que ver con música y el grupo de danza. Un minuto también cada dos años hace un encuentro de cultura donde, al igual que el de deportivo, reúne estudiantes a nivel nacional. Eh, Felipe, el tema de cultura está ubicado en la sede quinta que creo que ustedes van a recibir su formación integral allí en la sede quinta entonces ahí está el canal de cultura se pueden contactar con Felipe para coordinar los horarios de los ensayos y todo lo que tiene que ver con el área de cultura eh, esto no tiene ningún costo yo quiero aprender a tocar guitarra, yo quiero estar en el, en el grupo de danza yo quiero estar en el foro de la universidad no tienen que pagar nada simplemente se acercan y se identifican con Felipe y pues ahí coordinan todos los horarios está el componente de promoción socioeconómica en promoción socioeconómica está Edgar Giovanni Edgar Giovanni trabajamos todo el tema de ayudas socioeconómicas para nuestros estudiantes, las becas y lo que son becas matrículas de honor ¿qué es la beca matrícula de honor? eso no lo dice Giovanni, ni lo dice Marta, ni la dice la vicerectora lo dice el sistema es el estudiante que a partir del tercer semestre obtenga el promedio más alto entonces ese estudiante obtiene matrícula de honor y para el siguiente semestre el estudiante no tiene que pagar nada porque obtuvo matrícula de honor y pues es un orgullo sale por las redes eh, de la universidad, la fotografía, y pues qué mejor para sus familias también que se sientan tan orgullosos que fueron merecedores de esa matrícula de honor. Y los auxilios socioeconómicos son unos auxilios que se gestionan para los estudiantes que quedaron sin empleo, para los estudiantes. Que obtienen un buen promedio académico, que están en el estrato 0, 1, 2 y que tienen una necesidad muy sentida, esos estudiantes se postulan en ese componente, se llevan a un comité y se evalúa para darles un auxilio económico pues, también. Entonces, yo, Mari, también pues, va a tener acercamiento con ustedes, se dedica a talleres de cultura del ahorro, se les eh, hace una feria donde se invitan entidades. Eh, que también puedan facilitar créditos a nuestros estudiantes pues, para poder ellos continuar con sus estudios y está el componente de acompañamiento y permanencia mi componente de acompañamiento y permanencia es Camila eh, quien está direccionando este componente que como su nombre lo dice acompaña al estudiante en su formación académica hasta llegar a la graduación oportuna. Nosotros somos quienes en este componente organizan la inducción, la bienvenida a ustedes junto con el coordinador del programa. Ellos son los que ahorita les van a llevar a la sala de sistemas, les van a explicar el sistema, ustedes todos manejan redes sociales, pero no conocen la plataforma de la universidad como tal. Entonces, ahorita deben estar muy juiciosos, yo sé que son juiciosos, pero tomando nota, dónde ustedes, cómo van a subir los trabajos, cuál es su plataforma, van a conocer su correo institucional, el cambio de clave, dónde participo en un foro, cuándo debo subir los trabajos, todo lo que ustedes van a utilizar en las plataformas lo van a ver ahorita. Este componente también se encarga, hay unos profesores, consejeros que son del programa que están muy pendientes de ustedes, de nuestros estudiantes y les hacemos ese seguimiento el estudiante que dice, no, yo no, matemáticas yo no más, es el coco para mí yo no quiero ver matemáticas porque a mí ya se me olvidó todo el tema de matemáticas yo mejor no me voy de la universidad nos ubican a nosotros, ubican a su docente considero porque tenemos unos profesores con unas horas asignadas para esos refuerzos académicos Entonces, no tiene que pagar nada. Mira, acá eh, hemos encontrado algunos estudiantes que dicen, no, yo pagué 100, 150, 200 mil pesos a un profesor para que me explicara este tema, porque no, teníamos, no lo tienen que hacer. Esa plática la pueden ahorrar para otra necesidad que tengan, porque nosotros tenemos estudiantes para apoyarlos a ustedes. Hacemos el seguimiento académico. ¿Cuál es ese seguimiento académico del estudiante que quizás no ha entrado al aula, el estudiante que va perdiendo una materia, lo llamamos, y para averiguar qué es lo que le está pasando. Hemos identificado en este seguimiento estudiantes que tienen dificultades de salud, estudiantes que no tienen internet, estudiantes que no tienen quizás la herramienta necesaria, y pues nosotros ahí empezamos a mirar con la vicerrectora cómo apoyamos a estos estudiantes con el fin de que terminen su, su formación académica. Entonces hacemos todo ese seguimiento y al final nosotros terminamos organizando el, la ceremonia de grado. Entonces en unos años quisiera verlos a todos así muy juiciosos, pero para ese día no van a estar tan juiciosos, tan calladitos, sino que siempre pasa, ya están todos hermosos, están con sus amigos, están eh, quizás molestos en la noche de fin porque nosotros somos también quienes organizamos la ceremonia de grado. Ya la próxima semana tenemos grados para nuestros estudiantes. Desde verano vamos a graduar 600, 620 estudiantes en la Y resulta que ya están, eh, los chicos se molestan porque no entro en mi familia, porque no venga mi papá, porque no venga mi mamá. Entonces esa noche ya no van a estar tan calladitos como están ustedes hoy. Espero verlos, eh, espero que ese sueño ese proyecto de vida que traen hoy que lo puedan hacer realidad y lo que más espero es que nosotros como institución, como bienestar les podamos apoyar que nos busquen a nosotros que nos cuenten, que nos digan a tiempo, porque muchas veces hemos identificado a estudiantes que nos dicen no, es que es el profesor no le entendimos nada es el profesor, pero resulta que nos dicen ya, aún oh, no? entonces si nos dicen a tiempo, nosotros podemos actuar y les podemos apoyar Problemas que voy perdiendo matemáticas en la última semana si nos dicen problemas, que la verdad yo casi no entiendo el profesor, yo necesito una asesoría eh, individual lo vamos a hacer a veces a uno le da miedo o le da pena preguntar porque quizás me equivoco o los compañeros que van a decir no se queden con esas dudas entonces bienvenidos a gozarse de la universidad déjenos bien presentes mi nombre es Marta Lucía Rocha, soy la coordinadora de Bienestar y está todo este equipo para apoyar. Y no solo el equipo de Bienestar, está Academia, está Proyección Social, Investigación, ya toda la gente que vamos, que ustedes van a encontrar en su proceso de formación. Bueno, hasta aquí es mi, mi intervención. Ahorita le voy a dar paso a Camila, a Giovanni y a Sergio, quienes los van a llevar a Sala de Sistemas para recibir eh, el proceso que les digo de ITV, introducción a las plataformas virtuales. Entonces quiero eh, de manera muy organizada recuerden los protocolos de bioseguridad, su tapa boca y el distanciamiento. Eh, los primeros 25 personas se van con 23, 23 personas van con Giovanni. Entonces, eh, si quiere vamos saliendo eh, por esta fila los de atrás y que van saliendo que van caminando. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy acá eh, con un minuto. Eh, bueno, primero que todo, ahora vamos a empezar a hacer eh, la inducción, la capacitación y el, el manejo de las plataformas, que eh, es un minuto, que es a un minuto, que es el institucional. ¿sí? A, acabamos a, a trabajar en esta mañana todo lo que tiene que ver con sus celulares, de sus trabajos, eso, recuerda que la un momento. que no el me... ¿Sí? Vamos a ingresar al escritorio del computador. Eh, es, el computador le ¿es que va a decir que ingresa una contraseña. La contraseña la encuentra acá en la arriba en un sticker. En la parte superior hay un sticker, dice contraseña. Entonces, esa es la que ustedes van a colocar ahí para poder ingresar al el escritorio del computador. Vamos a hacer el primer proceso. Vamos a ingresar equipo. es Es que no hay que el hecho de que la gobernanza de sitio, no significa que, te llaman, que ustedes tengan no tengan que la casa, de la gobernación, no la casa, la gente no va la casa, que la no en la casa, no en el de perigo, en la que te al que al de la de Tolima, desde la SONU desde el año 2023, cerca del 28.2011 y se ha reunido gratisamente durante la Universidad de Tolima en cristo relatorio, por valor de 30.000 millones de pesos al año, y que a la de ordenanza en la SONURA de la República de la la política pública de educación para que amarrado que los próximos gobiernos gobernadores la tenga la obligación de seguir a a los más... a los más... a los más... a los más... a los más... a a los más... a los más... Posición de ser Entonces, creo que es muy importante, hacemos una convocatoria primariamente para vincular a 400 hombres y mujeres como partidarios de la policía, van a ser financiados <moso> por el gobierno departamental, pero también tomamos la decisión que en 2022 y si 2023 vamos a obtener los 400, quienes ya estarán en el de la convocatoria, pero tendrán que ser distribuidos a un departamento pero que estamos presentando un proyecto que viera a 1.200 personas y 1.200 familias de el Entonces, era eso, la poesía es la básica. Si se graduó en 2022, los que hay graduados, yo les garantizo la especialización de la Cámara de Ministros de Defensa del Interior. Es una única opción de que ustedes realmente tengan su formación profesional. En yo la cosa es la parte física, pero también uno requiere unos elementos, una estructura, eh, académica, eh, filosófica, eh, científica para soportar todos los procesos de, de que hay consulta. Lo que estamos es muy claro y es el, el, el uso de las fuentes y la comportación de las fuentes que sucede aquí en el periodo que hizo, y hay la parte pasa que coge la identidad y la saca de una fuente pero nunca consulta la otra fuente. Entonces se debe de la cara de la moneda para los carros que el fundamental es la formación y en la oficina de la lucha de yo no de he este yo no lo voy aquí en la calle porque no se esta noticia y entendieron que era la de la que obliga a pedir de la verdad se entierran y yo también mucho el tema de la entonces por qué que hecho con el las y cuando tuvimos la pandemia y cuando yo hice contrato para a votar comunicación el departamento la fiscalía y la fiscalía que se ve que le ha unidad pues yo quiero que la fiscalía o la fiscalía y todo y la fiscalía y la fiscalía era corrupto pues en serio, la fiscalía se le dio la investigación y se impide en el 2017 y yo un gobernador, hizo todo perfecto yo voy, divinamente podría mandar a la fiscalía de la fiscalía, no debe ser porque no es cierto, pero eso significa la oportunidad que debemos tener, que los medios de no para a nadie, no para comunicar, que los medios de educación, y más o de en la manera de la legal, son instrumentos de formación y de enseñanza y capacitación para la sociedad. Entonces, mis queridos amigos, cada adelante y espero que aprovechen al máximo esta posibilidad de la el no siempre aquí bienvenidos. el Nosotros no estamos con otros servicios, además de la docencia, la que es de investigación si científica. Tenemos un grupo de investigación tenemos un centro de estudios de consultoría psicología que tenemos de el laboratorio y también de laboratorio. una, una de nuestros eh, acuerdos es que eh, ustedes son estudiantes virtuales porque la mayoría de los pueblos de la gente ya han estado mirando desde acá pero como no dices, Onion, hay distancias tradicionales en un laboratorio de medios, la idea es que con sus docentes, a través de la madera, se va a formar fotografía y ese, ese es curso práctico. Entonces, la idea es que una vez a una sola vez a 10, te esperan a la práctica de la fotografía en el laboratorio de medio. Además de eso hay profesores productores, historiadores, ¿sí? doctorantes en educación, muy, muy académicos, hay otros muy académicos, y eso que nos permite, ¿sí? además de tener muchos, conocimientos, todos, que estamos en la chineria ¿sí? de optimizar el programa y mejorar los problemas. Y en eso estamos y queremos que ustedes se vinculen aquí les quiero decir que más que yo tengo una maestría que el profesor sea doctorante que el compañero tenga una maestría en literatura ¿sí? los conocimientos son válidos y el proceso que estamos desarrollando es en doble vía. si ustedes compañeros y nosotros congeniamos seguramente la vamos a tratar muy buenas cosas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 que la Universidad les brinda a ustedes para poderse formar. Es un, es un triunfo para ustedes y para sus familias y, ¿por qué no?, para nuestro municipio y para el departamento. Agua pura, saludable y ozonizada en su hogar o empresa para beber y desinfectar sus frutas, verduras, carnes, pescados y otros utensilios para sus alimentos y muchos usos más. Que no falte su purificador de agua de ozono y todos nuestros productos le brindamos salud y bienestar en Agua Viva O3. Visita nuestro portal o llama al 310-7794-613.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 recibimos todas las tarjetas